palabra al eh, comisionado Jorge Antonio Romero, quien nos hará un mensaje de bienvenida. Por favor, comisionado. Muchas gracias, muchas gracias, Arturo. Eh, buenos días a todos. Sean bienvenidos a, esta, a este auditorio, a esta sede del, de la comisión de, de, de nuestro laboratorio nacional la Comisión de Control Analítico y Ampliación de Cobertura. Como ustedes saben, bueno pues eh, la COFEPRIS es una institución eh, desconcentrada del, de la Secretaría de Salud Federal y eh, pues estamos ubicados básicamente en distintas ubicaciones de la Ciudad de México. Eh, el edificio principal está ubicado en la colonia Nápoles, en la calle de Oklahoma, pero aquí está aquí está la sede de nuestro laboratorio nacional, aquí es donde se analizan vacunas, se analizan medicamentos, se analizan eh, alimentos y se hacen una serie de análisis muy importantes muy importantes para el bienestar, para la torturación del bienestar en salud de todos los mexicanos. A mí me da mucho gusto eh, saludar a, a David Peña, al licenciado David Peña, presidente de la Federación Mexicana de las Enfermedades Raras. Este ha sido un, un este evento se ha dado gracias a una suma de voluntades entre la COFEPRIS y la FEDECER. Este evento se empezó a platicar desde enero pasado. Eh, y bueno, pues eh, hoy, hoy eh, nos da mucho gusto que finalmente se esté llevando a cabo, se esté llevando a cabo este evento. Entonces sean todos muy bienvenidos, los saludo con mucho gusto en nombre del licenciado Julio Sánchez Itepos, comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios. Él eh, estaba ya en camino para acá, déjenme contarles eso, él estaba ya en camino para acá porque nos iba, nos iba a acompañar y nos iba a, nos iba a dar las palabras de inauguración de este evento, sin embargo. Eh, tuvo, que, tuvo que regresar porque fue convocado por el señor Secretario de Salud y, y bueno pues conocemos el tráfico de la Ciudad de México y no le hubiera dado tiempo de llegar, entonces les manda muchos saludos, les envía muchos saludos, les envía un, un abrazo muy afectuoso a todos ustedes y desde luego también les envía por mi conducto el compromiso de seguir trabajando día con día en la Concepriz para, para eh, precisamente pues eh, seguir protegiendo a los mexicanos en contra de riesgos sanitarios este, este día se van a estar abordando distintos temas distintos temas dentro del programa de trabajo que hemos construido, les decía yo, entre la FEMEXER y la COFEPRIS y se van a estar trabajando temas eh, como por ejemplo el papel que tiene la COFEPRIS eh, en el reconocimiento de medicamentos huérfanos la trascendencia de la NOM 220 de farmacovigilancia y desde un punto de vista más práctico, de la importancia de hacer los reportes en el sistema de farmacovigilancia y cómo se podrá llevar a cabo este proceso una vez que el sistema no que reporta se encuentre disponible al público en general, lo cual podrá ser ya en fechas muy próximas. Eh, quiero comentarles también que en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Estamos convencidos de que la mejor política farmacéutica es aquella que previene a la población contra riesgos sanitarios. Y uno de los objetivos prioritarios para la COFEPRIS es que los bienes y servicios que llegan a los consumidores no representen un riesgo para la salud pública, de es que estamos seguros, comparten con la autoridad, con el sector farmacéutico y las organizaciones no gubernamentales, pues solo con un esfuerzo conjunto podremos alcanzar esa meta. Fomentar el acceso a terapias innovadoras como política de salud en México se traduce en un trabajo importante para la población mexicana, ya que proporciona diversas alternativas para la atención de problemas de salud. El perfil, el perfil epidemiológico de la población mexicana ha mostrado durante los años recientes una clara transición hacia enfermedades crónico-degenerativas. En 1976, la principal causa de muerte en México eran las enfermedades infecciosas intestinales. En contraste, en la actualidad se ha experimentado un aumento drástico en las disfunciones asociadas a enfermedades no transmisibles. En este marco de referencia no podemos obviar la prevalencia cada vez mayor de las enfermedades raras que requieren de tratamientos muy específicos para poder mantener a los pacientes con calidad de vida. Como resultado de la política de innovación en favor de la salud de los mexicanos, entre 2012 y 2017, la COFEPRIS ha emitido 213 nuevas autorizaciones para comercializar medicamentos innovadores a través de la presentación de 8 paquetes de medicamentos. Estos medicamentos atienden 21 clases terapéuticas distintas que representan el 73% de las causas de muerte en la población mexicana. Asimismo, Cerca del 35% de estos 213 medicamentos innovadores atienden tres de las principales causas de mortalidad en nuestro país, enfermedades oncológicas, endocrinológicas y cardiovasculares. El octavo paquete de medicamentos innovadores, que es el más reciente y que fue presentado en mayo de 2016 por el Secretario de Salud del Gobierno de la República, el doctor José Naro Robles, implicó la entrada al mercado farmacéutico de 36 nuevas moléculas de comprobada seguridad, calidad y eficacia. Con ello, se concluyó 2016 con un aumento de casi 30% en la disponibilidad de nuevas medicinas con respecto al cierre de 2015 y con la previsión de presentar el noveno paquete de medicamentos innovadores durante el primer semestre de este 2017. Es de suma importancia mencionar que del total de 213 medicamentos innovadores autorizados para comercializarse en México, 54 corresponden a reconocimientos otorgados a medicamentos huérfanos, esto es poco más del 25%. En el octavo paquete de medicamentos innovadores, se incluyó el reconocimiento a 6 medicamentos huérfanos. Asimismo, como parte del Acuerdo de Promoción a la Innovación, el Gobierno de la República ha impulsado la firma de acuerdos de equivalencia con las autoridades sanitarias de Estados Unidos, Canadá, Australia, Suiza y la Unión Europea. Con ello, el costo de oportunidad asociado con los días que los trámites se encuentran en proceso de la, dentro de la COPUPRIS ha disminuido en aproximadamente 500 millones de pesos, mientras que la carga regulatoria para cada trámite es 82% menor a la que se tenía anteriormente. Adicionalmente, durante 2016 la COFEPRIS firmó un total de siete acuerdos internacionales con el objetivo de fortalecer las capacidades regulatorias y el intercambio de información en favor de salud de los mexicanos. Dichos acuerdos fueron firmados con Alemania, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Italia y Suiza. Por otra parte... A partir de las modificaciones al reglamento de insumos para la salud en materia de biotecnológicos, a través de que estas eh, modificaciones entraron en vigor, la COFEPRIS ha emitido el registro de 120 medicamentos biotecnológicos y 5 biocomparables. México se convirtió en el primer país, después de la Unión Europea, en tener una legislación completa y moderna para medicamentos biotecnológicos para apoyar el impulso a la innovación en esta agencia sanitaria estamos comprometidos, entre otras cosas, a garantizar el acceso de la población a productos de probada eficacia, seguridad. En ese sentido, la Secretaría de Salud, de la mano con la industria y el Instituto Mexicano de Seguro Social, firmaron el pasado 12 de enero un convenio marco para el impulso de la investigación clínica en México, mismo que busca aprovechar las capacidades técnicas de la COFEPRIS y el enorme capital que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social con sus más de 83 mil médicos, 459 investigadores, 155 mil enfermeras, casi 62 millones de afiliados y 127 millones de consultas al año. Al detonar la inversión, la inversión en investigación clínica en México, se amplían las cadenas de suministro de la industria, se estimula el mercado y la innovación, así como la generación de empleos y se potencializa la entrada de nuevos medicamentos al mercado nacional. Se espera que en las próximas semanas se firme también un convenio similar con el ISTE y también se está preparando uno más con la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, la INSAI. Otra importante estrategia para apoyar el impulso de la innovación es la creación del Centro de Excelencia de la COFEPRIS, cuya principal misión será ayudar a cerrar la brecha del conocimiento que existe entre los científicos, la industria y la agencia regulatoria, brecha que se convierte en el principal obstáculo para tener mejores soluciones en salud. El Centro de Excelencia de la COFEPRIS es un esquema que coadyuvará para que México se coloque entre los principales países que desarrollan investigación clínica y con el que se busca exaltar las fortalezas de la autoridad sanitaria para ayudar a robustecer el sistema de salud pública y el mercado farmacéutico en México. Para su creación, se tiene el aval del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La estrecha relación que guarda la industria farmacéutica con la economía y la salud la posicionan como un sector prioritario para México, ya que la salud es una prioridad para el gobierno federal que encabeza el presidente el licenciado Enrique Peña Nieto y que busca el bienestar de la población mexicana. En la Secretaría de Salud del Gobierno de la República, a través de la COFEPRIS, seguiremos procurando el impulso a la innovación, la competitividad industrial del sector y el acceso efectivo a medicamentos en favor de la población en México. Muchísimas gracias por su atención, muy buen día y mucho éxito en este ciclo de prácticas. Gracias.